El día de hoy vamos a, a, a revisar pues, los, los últimos acontecimientos, pero también vamos a ratificar que el Observatorio Ciudadano lo que busca es el Estado de Derecho. Y parece ser que la legislación, eh, como está planteado desde la constitución política de los Estados Unidos mexicanos hasta la, las leyes y los reglamentos, pues eh, eh, lo que tiene previsto es que la base del, tra del trabajo debe ser la planeación y, y vamos a ver eh, eh, por, por, precisamente por eso cómo la planeación se ha venido dando en Guanajuato y cómo en ese ayuntamiento se ha atendido a ese asunto. Vamos, para ello le voy a dar la palabra a nuestra compañera Carla para que nos hable de la importancia de la planeación en el trabajo del gobierno municipal, querida Carla. ¿Estás cerrado tu micrófono? Hola, buenos días. Sí, les voy a presentar de manera muy pues muy general, porque realmente el ámbito de la planeación pues, es muy extenso. Y, pero sí les voy a presentar de manera muy general que, cuáles son los elementos que deben de contener un plan de, de gobierno, por ejemplo, un instrumento de planeación, o qué es la planeación municipal, para poder entender la importancia que tiene y para poder entender cómo impacta en la vida de los ciudadanos, que al final del día es lo que estamos observando aquí nosotros como observatorio ciudadano. Entonces, eh, voy a compartirles la pantalla. Sí, cómo no. Todavía no la ven, ¿verdad? Todavía no. Permítanme, por favor. Ahí ya la pueden observar, ¿verdad? Sí, ya. La planeación municipal Observatorio Ciudadano de Guanajuato presenta cada opinión. Ok, bueno. Pues, ¿qué es la planeación? Primero tenemos que partir de, de qué es la planeación, ¿no? ¿Qué es la planeación municipal? Eh, la planeación municipal es aquella actividad administrativa que va encaminada a dirigir la acción pública municipal hacia un desarrollo sostenible para construir mejores condiciones de vida pues de todos los ciudadanos, de todos los que habitamos un territorio y esto se da a través de instrumentos de política como puede ser el sesgado y fallido programa de gobierno municipal que acaban de poner en el diario oficial estatal este, que se acaba de publicar y que tuvo un rechazo categórico de toda la ciudadanía eh, también los planes de desarrollo urbano municipal, que es donde se contemplan acciones, por ejemplo, como acceso a agua potable y saneamiento, sistema de transporte público de calidad, viviendas adecuadas, alumbrado público, el impulso del trabajo y el crecimiento económico local, los planes de ordenamiento territorial que refiere a lo que es la regulación del suelo, uso del suelo, la conservación de las zonas ecológicas, la protección de los ecosistemas del territorio, solo por citar algunos ejemplos, y los programas sectoriales que constituyen los instrumentos para la regulación detallada de temas específicos de, en el marco local o en los planes locales, y en particular para el, para, el, para el ordenamiento de los aspectos territoriales, de las políticas y proyectos sectoriales con impacto estructural. Bueno, todo es en todo este mundo de planeación debe de estar vinculado con los objetivos del desarrollo sustentable, estos objetivos, pues, son marcados desde la ONU a través de la CEPAL y se supone que todos y cada uno de los instrumentos de política que son ejecutados o que son eh, realizados dentro de desde la administración municipal deben de estar vinculados no solamente con estos objetivos de desarrollo. Hay una articulación que viene desde una escala internacional que son los ODS de la Agenda 2030. Luego vienen pues todos aquellos programas este, y planes nacionales, luego los planes estatales y programas estatales y de ahí pues bajamos hasta el nivel local o al nivel municipal. Aquí las autoridades tienen la gran responsabilidad y la oportunidad de implementar esta agenda global en sus territorios a través de políticas públicas en áreas prioritarias para el desarrollo de las personas y de las comunidades, como son la universidad, universalidad, es decir, eh, que todos los países, por ejemplo, la Agenda 2030 está dada para México y los países de América Latina, que todos cumplan con este desarrollo sostenible, ¿no? No dejar a nadie atrás, es decir, que todos y cada uno de las personas que estamos en los territorios seamos incluidos, la integralidad que es incluir a to todas las acciones de implementación de la Agenda 2030 en las dimensiones de sustentabilidad económica, social, ambiental, bajo una perspectiva de indivisibilidad. Este, también debe de haber alianza alianzas multiactor es decir que tenemos que garantizar las, la participación de las empresas sí porque estamos hablando de desarrollo pero también de, lo, de los actores sociales que eso es muy importante la sociedad civil la academia la ciudadanía es esta es este ente que va a ser el encargado de movilizar y compartir y todos los conocimientos que hay desde la ciencia ciudadana, para que a partir de ahí se tomen modelos efectivos para poder desarrollar planes efectivos, sino de otra manera, pues, nos seríamos tecnócratas y sin tomar en cuenta eh, a la sociedad, y pues nada más haríamos los planes que se hacen como ahora, ¿no? Y la rendición de cuentas, que es un factor muy importante y que también lo contemplan los objetivos de desarrollo sustentable y que se deben de implementar procesos de transparencia, ver los avances y asegurar la eficiencia en el uso de los recursos que se tengan o ¿no? de los dineros públicos que se tengan ya en los municipios. Todo esto viene, si alguien está más interesado, hay una guía de cómo se deben de hacer los programas o la planeación municipal de acuerdo a la Agenda 2030 y está por todos lados, lo da la CEPAL, lo da el Banco Internacional de Desarrollo, lo da la ONU, está donde quiera. Entonces, es la fuente que estamos tomando el día de hoy. ¿Por qué es importante la planeación municipal? Bueno, la planeación municipal es muy importante porque, en primer lugar, es una de las características principales del buen gobierno. Más que una formalidad, más que decir, estamos cumpliendo este Guanajuato a la vanguardia, Guanajuato que cumple, Guanajuato que se pone las pilas, es el, el, la planeación municipal es o debe de ser el hilo rector del trabajo del gobierno municipal. Al planear, se pueden tomar decisiones informadas y de manera organizada para lograr una gestión pública exitosa y eficiente y dejarnos de ocurrencias así podemos administrar mejor los recursos o se pueden administrar mejor los recursos esto nos va a ayudar pues en la prevención de los riesgos eh, vamos a evitar gastos innecesarios o endeudamientos innecesarios como lo hemos venido viendo aquí en el municipio y pues también se va promover que exista una mayor transparencia y claridad al momento de ejecutar las acciones públicas. Es decir, que todos sepamos lo que se está haciendo en el municipio. Por ejemplo, yo puse aquí de manera muy gráfica para no ponerles tantas letras, pero es para que entiendan la importancia de la planeación. Todo esto que se ve de preventa, tu cabaño en la sierra, y todos estos residenciales nuevos en la sierra de Guanajuato, que son de quién sabe quién, ¿Quién da los permisos de uso de suelo o de cambio de uso de suelo en reservas federales? Porque aparte son zonas de bosque. Entonces, es un uso de suelo de conservación, es un uso de suelo de una reserva federal que le compete a la federación. ¿Por qué el municipio está otorgando estos usos de suelo? Porque qué están vendiendo estos, estos residenciales en la zona de la Sierra de Guanajuato? ¿Quién otorgó este permiso también? Pues el municipio, este... Eh, ...Mazacote que tenemos ahí de cemento, eso también es planeación. Eh, esto de, de, de ir a... ...con el uniforme, nuestro alcalde y la regidora Mariel, porque están muy... este, ...pues muy comprometidos con la seguridad pública y nos traen a Tony Stark... ...y, nos traen, y luego se visten de policías, eso es planeación también. Digo, en el programa municipal de gobierno, que es uno de los instrumentos de política para el bien común no vemos estrategias claras, no vemos instrumentos de evaluación, no vemos no podemos ver no podemos medir, ni siquiera vemos presupuestos. Entonces, la planeación que se está haciendo en el gobierno municipal está errática, está sesgada y está conveniencia de unos cuantos. Por otra parte, ya desde un punto de vista más técnico, se sigue trabajando con una planeación del tipo organizacional, del tipo FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y no sé qué más. Esos modelos de los años 80 son obsoletos y se requiere de unos modelos participativos eficientes y eficaces. Aquí hay un ejemplo muy claro de lo que no se está haciendo bien en el municipio. Hubo un grupo de ciudadanos que a mí me pareció una manera muy buena de querer, de querer eh, ser parte de estos procesos participativos y de querer tener una planeación exitosa para una gestión pública eficiente, un grupo de ciudadanos llevó sus eh, un programa municipal de desarrollo alterno, no los tomaron en cuenta, no los consideraron, al final del día hicieron mesas de trabajo, nos convocaron a otra mesa de trabajo y nada más fue para decirnos que ya se había publicado el programa de gobierno. Esos no son modelos ni son mecanismos de participación efectivas, esas son imposiciones que vamos repitiendo cada vez, desde la tecnocracia, con un implan que está a modo, con un implan que también tiene, y un coplan que tiene intereses, obviamente muy, muy sesgados hacia el mercado y hacia el desarrollo competitivo, no y no y no ve la cuestión social, no, no, no pone atención tampoco a la parte ambiental, y pues solamente les interesa la parte económica, ¿no? Desgraciadamente así es como está la planeación, no solo en el municipio, también en el estado de Guanajuato. Aquí vamos a ver un poquito de lo que es la planeación para el desarrollo municipal y vemos que dentro de las, del vínculo de atribuciones municipales sustantivas que, tienen, eh, que se tienen con esta vinculación y esta articulación que yo les comentaba que deberían de existir en todos los planes y programas de gobierno municipal, estatal y federal. Bueno, aquí desde lo, de lo municipal tenemos que el, el municipio por constitución es responsable de participar en la creación y administración de reservas territoriales de participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán de estar en concordancia con los planes generales en la materia, ya lo habíamos mencionado. Este, también autorizar, controlar, vigilar la autorización del uso del suelo, eso es muy importante, en el ámbito de su competencia en sus jurisdicciones territoriales. También, eh, otra de las atribuciones es intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, Otorgar licencias y permisos para construcciones, ojo, aquí entra mucho esta triada que tenemos de desarrollo territorial aquí en el municipio con el ingeniero, este ¿cómo se llama? Zárate, que ha hecho de las suyas como ha querido, este, junto con los las hegemonías que están en, en el poder, ¿no? Eh, también otra de las atribuciones es participar en la creación y administración de las zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia. Tenemos un plan de ordenamiento territorial para el centro de población de Guanajuato vigente desde el 2012. Estamos en el año 2022. No es posible que tengamos 10 años trabajando con un plan de ordenamiento para el centro de población de Guanajuato. Entonces, todas estas fronteras, tan vulnerables de lo rural urbano, de lo borurbano, de lo periurbano, ni siquiera se consideran, tampoco se consideran las comunidades. Solamente el plan que estamos vigente, en el que estamos trabajando ahorita, es para el centro de población de Guanajuato. Eso es algo muy importante que hay que marcar. Entonces ahí vemos que existen asignaturas pendientes, muy pendientes, desde la planeación. Este, intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros, cuando aquellos afecten su ámbito territorial. Bueno, ¿qué les digo? O sea, el, el, eh, no nada más es el transporte público, es la cuestión de la movilidad, es la cuestión del desplazamiento, es un sistema de transporte efectivo, es un sistema de transporte que, que sea sustentable. Lo que tenemos realmente, los camiones se están deshaciendo, ya sabemos quiénes son los concesionarios que tienen ahí un monopolio con el sistema de transporte y que realmente esto detona en problemáticas sociales como accidentes. Ya hemos visto hace poquito la lamentable pérdida de vidas en, en, con personas porque no hay ni siquiera peaton, peatonalización, no hay, pues no hay un plan de movilidad integral, esa es la realidad. Eh, también se debe de celebrar convenios con la administración y la custodia de las zonas federales, lo que les comentaba. O sea, tenemos la Sierra de Guanajuato que son bosques de encino y que no están protegidos, y luego que llegan con sus programas de, de ordenamiento ecológico territorial y vienen ya impactados, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que estar como ciudadanos muy al pendiente de estos nuevos Duet que quieren lanzar, porque ahí nos pueden meter un gol. Y un gol muy fuerte. Entonces, esto esto tenemos que estar bien, bien al pendiente. otro de las atribuciones, pues ya lo hemos hablado mucho aquí en el observatorio, ¿no? Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento, disposición de aguas residuales. Y ahora, después de que estuvimos hablando y que mencionamos lo de la demanda, mágicamente ya están haciendo acciones después de muchos años este en el río Guanajuato, ¿no? Pero pues qué bueno que se pongan a trabajar eh, la cuestión del alumbrado público, híjole, estamos de verdad mal en alumbrado público, o sea, callejones oscuros, lo que es como una cadenita de problemas, ¿no? Porque vas, vas en el callejón, te asaltan, este, te quitan la bolsa y todo porque porque no están las condiciones para tener zonas seguras. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer los ciudadanos es Voltearles la tortilla y crear grupos de acción ciudadana en los cuales volvamos a estas zonas inseguras como zonas resilientes, zonas seguras y poner incluso desde nuestra propia bolsa y desde nuestro tiempo para hacer el trabajo que las autoridades no están haciendo y que, y que ellos piensan que dándote dos alarmas para un barrio es suficiente para cubrir las necesidades de seguridad, ¿no? Ahí vemos también el déficit que tienen en, en el entendimiento de lo que es la planeación. Limpia, recolección, traslado, tratamiento de, y disposición final de residuos. ¿Qué les digo? Tenemos un tiradero municipal. ¿Qué es eso? Un tiradero municipal. O sea, no es un centro de recolección integral de residuos. No, es un, no, no, no es, es, es un tiradero, es un cochinero que ya está sobrepasado y que no se ha hecho nada al respecto tampoco. Mercados y centrales de abasto. Híjole, pues es que la misma ciudad ya se convirtió en un mercado. Aquí les pongo esta fotografía del día de anoche ayer en la tarde este ahora que están remodelando el Teatro Juárez pues ya hay un mercadillo también ahí afuera ya hay un, ya no nada más es en el pasillo que está a un lado sino que ya ahora afuera del Teatro Juárez también ya están vendiendo yo entiendo que la gente tiene que vivir de de, de sus ventas que se tiene que reactivar la economía pero híjole pues ahí se ve el nivel de planeación que tenemos no este panteones los panteones, pues ya, ya sabemos que el panteón de Santa Paula se está cayendo. El rastro municipal, de alguna manera han hecho algunas cosas como un tratamiento primario y eso ha reducido un poquito los residuos que se iban al agua directamente. Bueno, por lo menos. El rastro ya no sirve. <ríe> ya no sirve, pero pues bueno, por lo menos intentaron, ¿no? Calles, parques, jardines y su equipamiento, híjole... Hace poquito, hace como dos semanas, estuvieron haciendo una, perdón por la palabra, este, ellos le llaman poda, yo le llamaría joda, porque miren nada más cómo nos dejaron los árboles de todo Paseo de la Presa. Uh -huh. Y ese es el nivel que hay de planeación. O sea, cuando nosotros vemos planeación pensamos que solamente es, eh, hay cosas que el gobierno tiene que hacer. No, o sea, son acciones que van a repercutir en el territorio y que nosotros tenemos que estar muy al pendiente de cómo se hacen las cosas. Por eso es tan importante que los ciudadanos ciudadanos participemos y exijamos que seamos parte de, de, en todos los procesos de la planeación, en el diagnóstico, en la aplicación, en la ejecución, en el seguimiento, en la evaluación, en el monitoreo. En cada uno de los pasos que, que lleva la planeación tenemos que estar ahí como ciudadanos porque somos los que podemos ver las necesidades que existen desde lo local, desde lo territorial y entonces decirle al gobierno, oye, no, ¿por qué me quieres poner una lámpara ahí?, cuando yo la necesito más arriba en, en el otro callejón, ¿no? O sea, a, ahí es donde tenemos que estar siempre con el estira y el afloja y, pues, sí se necesita muchísimo de esta, eh, pues, ciencia ciudadana para entender, para qué hacerlos entender mm -hmm. las problemáticas, porque a veces son problemáticas muy obvias, ¿no? Que, que se tapan los ojos y no quieren ver, pero, pues, sí hay que estarles ahí dándoles lata. Este, ¿Qué más les puedo comentar de la planeación? No sé si tengan alguna duda... Este, yo, yo creo que esta lámina demuestra muy bien cómo está la planeación en el municipio, cómo se llevan a cabo las relaciones sociales este, por medio de TikTok, este, por medio de, de personajes que están a la vanguardia para tener más vistas, para hacer proyecciones a, a, a, al futuro, este, con, con proyectos que está, son ilícitos, proyectos que son eh, no son aunque ellos digan que son factibles, que no son factibles, eh, proyectos que son inconclusos, que están sin permisos, eh, con, con estrategias que no son estrategias, o sea, pintar por ejemplo una patrulla de sheriff para policía rural y luego que pongan eso en un programa de gobierno que se activa la policía rural, híjole, es una falta de respeto para todos los ciudadanos, ¿no? Entonces... Creo que, no sé si alguien tiene alguna duda acerca de, de, de lo que yo les puedo compartir, de la planeación en, en el, el municipio, cómo estamos, qué, qué, es lo que, qué es lo que está sucediendo. No sé si fui clara. Estoy abierta. Marilena quiere preguntar. Oye, muy clara, Carla, de verdad, buenísima tu exposición, te felicito. Fíjate que, que hay un tema, cuando para, que los, para, para tenerlo ahí, cuando se... no ¿Me, ¿Me escuchan? Sí, sí estoy bien es no. omni. No <ríe> Cuando no, sí. el PMDuet, este, hace pues, ya casi año y medio, se votó en contra. El PMDuet es el Plan Municipal de Desarrollo Ecológico Territorial. Es donde todo lo que está diciendo Carla tiene que venir ahí. Yo en ese entonces metí 10 observaciones, entre unas la paleta de color derechos adquiridos y metí también así mis observaciones dijeron que, que ese día en la sesión el alcalde dice que es el documento que Guanajuato necesita, bueno, ok se votó en contra hicieron berrinche los que tenían que hacer que porque nosotros no confiábamos pero ahorita estamos en un momento donde lo están haciendo de nuevo y se están dando cuenta que no estaba bien hecho el problema que tenemos aquí es el mismo problema que pasó en el Museo de Momias de Guanajuato es que las cosas a la carrera no salen, que hay procedimientos, ah, sí. tú, lo, tú misma lo estás diciendo, que ah, ya cuántos años han pasado que no pueden trabajar sí, con sí, un no. plan de ordenamiento territorial anterior este, tan obsoleto, lo han dicho sí, todo el no, mundo, no. pero tampoco no hay una voluntad política para que se haga correctamente sin, sin tanto meterle mano y entonces por eso pierde la credibilidad ahorita estamos parados otra vez desde el inicio desde que yo entré en el 2018 con un plan de ordenamiento territorial el alcalde ya tiene cuatro años y no ha podido hacer las cosas correctamente, ¿saben qué va a pasar? lo mismo que va a pasar en el museo de momias, va a llegar la votación, de mí se acuerdan, entonces, de año y medio y, y, y te vas a dar cuenta que por lo mismo está manoseado y entonces el plan de ordenamiento territorial no va a volver a ser algo, como tú lo dices, especializado con la gente que y entonces va a volverse a retrasar el crecimiento de Guanajuato. Ese es un tema y, y hasta la fecha yo no he visto la paleta de colores, este, no he estado en muchas, digo, apenas lo, lo estoy viendo el proceso que se está haciendo, pero ojalá... Entiendan el mensaje. No puede ser que después de que ya lo votaste en contra te des cuenta que estaba mal, o sea, o que le faltaron cosas. Y es exactamente lo que pasó con el mumo ahorita, el Museo de Momias. ¿Qué pasó? Desde un principio se le dijo: hay que hacerlo bien, bien, bien, bien, bien. Y nada más es una pérdida de tiempo, de dinero, de trabajo, porque todos los que están ahí trabajando para hacerlo cobran y todo cuesta, y cuesta de los impuestos de todo. Entonces, mi observación, Carla, es que está súper bien que la gente entienda la, la importancia, que, la, que, que todos veamos que esto se va a seguir deteniendo o atorando mientras el alcalde o los que tienen que tomar en cuenta la, las decisiones de Guanajuato no tomen decisiones, y no, de, no a modo, sino que beneficien realmente a todos los ciudadanos. Los planes de gobierno están diseñados de acuerdo pues, a una o dos personas. Y si tú lo dijiste, ya nada más te lo presentan, ya nada más vota sí o no y ya esto. Bueno, ese es mi, absorbe, mi, mi comentario. Que, que, y pues, sé que yo no soy vidente, pero van a ver, no soy vidente. Sí, pues sí, o sea, de hecho sí debe de existir este personal especializado para hacer las cosas, o sea, un, un estudio técnico pues no lo puede hacer a lo mejor cualquier persona, ¿no? Si sí debe de haber esa especialización. Pero también eh, es muy importante la participación ciudadana, la participación social, no ciudadana. En términos de planeación debe de ser la sociedad, porque ¿qué hay de aquellos niños que son los que van a vivir en el futuro? O sea, estos planes están contemplados para el futuro. Son planes de, no sé, de, de 15 años a largo plazo, ¿no? Entonces, la participación social sí debe de ser incluida dentro de los agentes sociales de los campos ideológicos del planeamiento urbano, porque son las decisiones que van a regir el rumbo de la planeación en el municipio. Y esta integración de la participación social, pues, es, es muy importante, porque es la pieza clave para una planeación y un ordenamiento efectivo del territorio. sino ¿qué es lo que pasa? Pues que los usos del suelo del municipio, pues, únicamente están a merced del desarrollo económico, de unos cuantos que son los dueños de Guanajuato, bajo un esquema de explotación del entorno, eh, como tú dices, únicamente unos cuantos deciden y no permiten que los ciudadanos nos involucremos de manera significativa. Entonces, tampoco hay esa, ese involucramiento de instituciones, de una institución tan importante como lo es la Universidad de Guanajuato que tenemos aquí, ¿no? De, es la única manera que nosotros podemos, creo personalmente, que se puede tener esta, pues sí, esta guía es a través de la participación social guiada por la academia para llevar actividades competitivas que permitan una mejor calidad de vida a la población. O sea, a ellas se es chamba también de los académicos, son muy apáticos, este dicen, no, es que yo no vivo del activismo, yo no vivo de fotosíntesis, así me han dicho muchos a, a mí, ¿no? Pues no es que vivamos de la fotosíntesis, pero sí hay que ser factores de cambio. O sea, sí tenemos que trabajar como sociedad en exigir lo que les corresponde al gobierno. O sea, no nos están dando limosna, no es caridad, es una obligación que tienen por constitución de darnos todos aquellos elementos que nosotros necesitamos para tener una calidad de vida sana, una calidad de vida sustentable. Entonces, eh, pues integrar todos los aspectos ambientales, culturales, sociales, institucionales, incluso de desarrollo humano en el ámbito territorial, dentro de acciones que vayan encaminadas hacia, pues hacia la valorización de, de, del territorio ¿no? en general, es lo único que nos va a permitir tener decisiones adecuadas. O sea, si no, esto no va a cambiar. Mientras sea un negocio para unos cuantos, la planeación, esto no va a cambiar y vamos a seguir igual. Lolita quería hablar hace rato, no sé si insista. sí Adelante, Lolita, abre tu micrófono, por favor. Gracias. Gracias, Memo. Carla, eh, mira, efectivamente, excelente, excelente todo lo que estás manejando de, de la planeación que debe existir y que déjame decirte que yo he consultado a algunos directores que ya pasaron por presidencia y dice que sí hay programas, o sea, para poder hacer nosotros planes y proyectos, o sea, uno, un proyecto a futuro, inmediato, a corto plazo, este, o a mediano, pues se necesita tener un plan o un programa, sí, planes y programas. Hay algunos, existen algunos en presidencia que están ahí, sí, este, quién los conoce, no sé, ¿Están empolvados? No sé, yo me imagino que sí, no los han de sacar, algunos no los conocen. Uh -huh. Entonces, a mí, a mí aquí lo, lo, que, me, lo que me está este, brincando es, Alejandro Navarro van dos campañas que hace, dos campañas electorales que hace. Las campañas electorales, para mi punto de vista, y creo que para la mayoría de los que están contendiendo... Para algún cargo público, pues es conocer las necesidades, lo que carece la, la, la sociedad, qué es lo que necesita, en qué se le puede apoyar, ya sea desde presidencia, ya sea un diputado local, un federal, y su cuerpo que va a tener. Entonces, si ella fue dos veces a campaña, dos veces, y bueno, es la, más bien tres, una como diputado local, que tampoco no se le vio que brillara nada la otra como como este candidato digo como pre, candidato para presidencia municipal fue la segunda campaña que ganó y que tampoco como presidente municipal no se ha visto nada de beneficio de lo que prometió en la campaña ningún plan y programa en beneficio y ahorita fue la tercera el año pasado su tercera campaña donde se se tenía que haber retomado qué fue lo que hizo mal ¿Sí? Me imagino que todo, bueno, a mi punto de vista. Este, y or, otra vez organizar y revisar planes y programas. Efectivamente, no hay planes y programas vigentes, eh, acordes a las necesidades. Y es lo que te digo, o sea, nomás gastaron en campaña a lo puro Tony Son porque él quería llegar. Y ahorita ya son son caprichos del señor ya se le en la, en la vez pasada dijo que zapatos cómo le salieron los zapatos con una fa, fábrica ficticia la gente piensa eh, o más bien Alejandro piensa que a la gente ya se nos olvidó todas sus atrocidades no no se nos olvida ¿sí? que de, dec, decimos bueno ya, ¿por qué estar empecinados en lo mismo? Pero vemos que otra vez caen lo mismo, caen errores, caen mentiras. Nos dijo que los zapatos eran de buena calidad, una fábrica bien. Ahora está otra vez mintiendo, se la pasa mintiendo. Lo que el Señor no ha entendido es que la verdad, a final de cuentas, sale porque sale. No se puede tapar el sol con un dedo. Él echa la culpa para no. Para no para decirle a los señores del campo, a, lo, a los señores de, la, de los barrios, a, a todo el mundo y a los que se vienen en contra de él, es que ¿saben qué? Nos quitaron el Fortaseca. ¿Sí? La federación nos quitó el Fortaseca. La federación nos quitó los apoyos al pue, a los pueblos mineros. ¿Por qué se aferra a, a tonterías? Con lo que tengo es con lo que voy a hacer, con lo que voy a solucionar no con lo que no tengo, ya que se olvide, ya se lo quitaron, y no nada más a él, y no todos los pueblos, no todas las ciudades vivían del apoyo a pueblos mineros, ¿sí? Entonces, ese señor necesita, necesita tener un poquito más de conciencia, que creo que no tiene, necesita, por lo menos que, hombre, que le pague, no, no que le pague a los magistrados para que digan que no hizo violencia de género o a los al primo del Camacho, no sé, que ahorita, bueno, lo comentamos, eh, eh, bus y buscar cómo está pagando Dávidas, este, perdón, eh, eh, cómo estar cómo comprando a la gente, en lugar de estar pensando en poner un buen asesor, ya que soy yo un burro, soy un tonto, y no conozco, pues me consigo un excelente asesor que me haga hacer las cosas bien en beneficio, porque para eso me eligieron, para hacer las cosas bien, para dirigir un pueblo, y no irme a pasear, ¿sí? A pasear a, a, a las otras ciudades, eh, dejando aquí a otros invitados que eran más importantes. O sea, eh, al señor le falta, no sé, eh, materia gris. Eh, ese es mi comentario, no... No se pone a revisar lo que debe de revisar, los planes, debe de haber. Y ya, ya no son tres años que, que estuvo, ya con van cuatro. Cuatro años y seguimos en las mismas. Él se aferra a un museo y va y le pregunta al turismo, es como si yo fuera, no sé, a Italia, y me preguntan si yo quiero que la Torre Eiffel esté, esté más grande, se vea más bonita, etc. Pues yo voy a decir, sí, como turista, ¿no? Es lo mismo le preguntan a los turistas, oiga ¿usted quiere un museo más bonito? más Ah, claro que, pues claro, porque no le preguntan las necesidades, él ya las sabe, las necesidades del pueblo, lo que el pueblo necesita. ¿Sí? El turismo viene de vez en cuando y visita las momias y se acabó y se va. Nosotros somos los que nos quedamos. Y eso es lo que se le tiene que recordar a este señor. Él está gobernando para nosotros y nosotros su pueblo le pagamos. Ese es mi comentario, Carlita, y muchas felicidades. Gracias, Lulita. Carla, quiero felicitarte porque has hecho un detallado estudio. En verdad, has demostrado sin presumir, sin exagerar, sin majaderías, que Guanajuato está abandonado. Eso me encantó. Está en el total abandono. Yo no voy a vituperar a, a joven Navarro porque el tiempo ya lo rebasó al principio de Peter lo tiene encima ese no es el problema, el problema fundamental es que los guanajuatenses con este estudio que hiciste que me fascinó te lo digo, me encantó y te felicito una vez más demuestras el abandono que hay en Guanajuato me gustaría que mis compañeros hicieran un recorrido y subieran al faro para que vean el abandono que hay en el faro todo grafiteado las herecas, la presa de la olla es un burdel es un burdel, y bajas, y el asociamiento de los panistas, del gobierno de panistas, todos los carros alrededor de Sostenes y Rocha, y todas sí. las laterales, esto que tenemos, Carlita, esto que demostraste, es el clásico caos, que hoy nos enfrentamos, hablar de Lecalo Navarro, ya es ocioso, el mumo fue derrotado abiertamente porque era ilegal, y ya no tiene caso ni tocarlo, lo que importa hoy es, ¿Cómo van a rescatar Guanajuato? Tú tocaste este tema que te pedidito. Los callejones, el abandono de los callejones. Lo que sacamos tú y yo al unísono, el camino viejo de Marfil, abandonado, abandonado e invadido por ricos arquitectos, todo invadido ya. Y mira que tengo más de 70 años viviendo aquí, todo invadido los terrenos, con bardas, con etcétera, etcétera. Y sabemos quiénes son los dueños. Esto que te demuestra una vez más que el cabildo actual no pudo con el paquete, no pudo gobernar Guanajuato, y con el abandono que hay, que es una crítica permanente que hemos hecho, los guanajuatenses, yo lo manifestamos, yo como miembro los CDG, del abandono del gobernador del estado de la ciudad de Guanajuato, donde su máxima obra es hacer un desvia, una desviación con un semáforo, un puente aquí atrás, pero para Guanajuato no hay nada. Para la calidad de vida no hay nada. Y ahora que leí en el periódico El Correo, todo lo que van a dar con el dinero que va a repartir Diego si no, es, no estamos pidiendo limosna. Nos ofenden los guanajuatenses que digan que no da calentadores solares. Y... No, lo que queremos es una vida digna. Y rescatemos Guanajuato. Ese es el gran objetivo. Y con el plan que tú has presentado hoy, Carla, que te vuelvo a felicitar. Y no me cansaré de hacerlo. Demuestras que Guanajuato está en ruinas. Está en ruinas. Es como cuando sale la cobija y encuentra bajo una momia. Eso es lo que hay. Abandonado, como dijiste muy bien, arriba no, Santa Paula, ¿qué calle? Métete al carrizo abandonado. ¿A dónde te quieres meter? ¿Por qué? Porque el señor no pudo con su cabildo con el paquete de gobernar Guanajuato. Eso se llama gobernar. Eso es lo que quería remarcar el día de hoy. Te felicito Carla, por la forma Tan espléndida, tan técnica, en que les demuestras que esta es una parvada de inútiles que vinieron a saquear Guanajuato. Ahí tienen razón Carlos Arce, lo han usado de botín. Esto ya no debemos permitirlo los guanajuatenses. Es una falta de respeto a los que venimos a morir a Guanajuato. No pueden seguir haciendo esto con nosotros. Pero nada más, Phil, nomás para cerrar mi intervención. Antier, había un muchacho que venía. Perseguido por todas las policías, les valió camotes y machucaban, no machucaban, hasta balazos hubo. ¿Cuándo habíamos visto esto en Guanajuato? ¿Cuándo, cuándo lo habíamos visto, Memo? Nunca. ¿Qué está pasando hoy? Que está ingobernable la ciudad. Ahora dice que si yo se fue a Ecuador, ese es un escape, es una fuga. Me vale el camote quien le pague los boletos, eso no me importa. El cabildo de Guanajuato ha traicionado a los guanajuatenses, por lo cual si no componen ese camino, hay que pedir que pidan licencia, porque no pueden con el cargo. Ese es mi punto de vista el de hoy. Buen sábado a todos y buen día. Gracias, grapidi. Sí, Carlos Arce. Sí, este, Carla, ¿puedes poner otra, otra vez tu presentación? Por favor, nada más para, para, para hacer un breve comentario. ¿Cuál, ¿Cuál diapositiva está? Esta, esta está muy bien. Fíjense, fíjense las imágenes con las que presenta Carla esta, esta parte de, del asunto de la planeación. Y vean sobre todo a nuestro alcalde. Vean en dónde está nuestro alcalde, cómo se promueve nuestro, nuestro alcalde, cuál es la imagen que quiere él que tengamos de, de, de sus actividades. Eh, todas estas actividades que tenemos aquí no tienen nada que ver con un trabajo de gobierno. O sea, el señor no está gobernando. El señor está mandando imágenes porque eh, está tratando de sustentarse en la, en la popularidad y se publicita y publicita así su imagen, pues esencialmente para que la gente menos preparada de esta sociedad pues diga, ay, qué cosas, ¿cómo anda de activo el, el, el, el alcalde? Pues andará muy activo este, paseándose en, en, en vehículos todoterreno y mostrándolos y este, divirtiéndose ahí con los, con los raperos o bien con los transvestis en algún, en algún bar, en fin, o trayendo cómicos o vistiéndose de policía, eso pues no es su función. Su función es la que tú estás reclamando, Carla. La función realmente es estar en el trabajo administrativo, es administración pública municipal, es gobierno municipal. Ah. Eso requiere estar en la presidencia municipal, en reuniones en la presidencia municipal con su equipo, organizando sus equipos, Trayendo y adjuntando a los equipos gente de gran valía, conocedora, técnicos que sepan de todo esto, para poder conformar realmente una administración profesional. Para hacer esto se necesita una administración profesional. Repito, administración profesional. Si no tienes una administración profesional, si tienes una administración llena de payasitos y de personajes que lo único en lo que están pensando es saber si pueden repetir como regidores o como síndicos, o bien si dan el brinco para ser diputados locales o en una de esas diputados federales y en una carrera esencialmente política, o bien desde el DIF luego ser herederos de lo que deje el marido, etcétera Pues evidentemente esto no va a caminar. Hoy por hoy se requieren de una alta capacitación técnica para hacer una buena administración local, una buena administración municipal. Y es el caso de que el personaje que estamos hablando, que ha centrado en él todo, todas las acciones, porque su cabildo esencialmente, por la mayoría de ellos, claramente, eh, por sus nueve votos que tiene ahí en el cabildo, pues el cabildo está hecho a un lado, está nulificado, está neutralizado, es nada más la voluntad de él lo que manda. Y, su, y si su voluntad no. solamente su personaje que trabaja políticamente, pues tenemos lo que tenemos. Entonces, que no nos llame la atención, que no haya planeación realmente. Hablan del mumo, la pregunta sería, ¿qué planeación hubo respecto al humo? Ya nos lo ha platicado muchas veces Marielena Castro Cerrillo. No hubo ninguna planeación. No, hay, no hubo planeación. De repente surgió la, la ocurrencia y ahí va. Por supuesto, dio al traste el asunto. Y como ese dará, será, será tiempo perdido el montón de proyectos que... Pseudo proyectos que quiera presentar. ¿Por qué? Porque no están basados en esa planeación, en las evaluaciones, en el trabajo técnico que se requiere todo esto. No hay capacidades para ello en esta administración municipal. Entonces, pues simplemente mi llamado es que para hacer esto se debe de corresponder con una administración profesional, salvo algunas excepciones muy, muy acotadas pues no hay administración profesional en el municipio de Guanajuato. Ese es el problema que tenemos. Sí, Carla. Sí, este, bueno, también me gustaría comentar acerca de lo que les decía de... pues de, de esta cuestión del programa municipal de gobierno, que se supone que es el eje rector, ¿no?, para... Pues para la toma de decisiones de los personajes en el ayuntamiento, para ver todas las estrategias, las acciones, las obras que se van a llevar a cabo en el municipio. Sí, ya pueden ver ahí el programa de gobierno, ¿verdad? Sí. Ok. Esto fue lo que nos presentaron en la última mesa de trabajo que hubo del implan con el regidor Carlos Chávez. Ahí, como les comentaba, hubo un rechazo categórico de la sociedad. O sea, estábamos varios miembros de la sociedad civil, eh, varios grupos de la sociedad civil, y todos y cada uno rechazábamos este programa porque fue otra gran simulación. ¿Por qué digo que fue otra gran simulación? Porque quisieron usarnos para decir que estaba bien o que dábamos nuestra aprobación a un programa de gobierno sesgado. Un programa que no refleja las realidades y las necesidades sociales. Un programa que ni siquiera tiene estrategias, que no tiene... Eh, aquí están sus estrategias, miren, líneas y estratégicas de derechos humanos. Por ejemplo, en seguridad, refuerzo, línea estratégica 1, refuerzo de la, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Derechos humanos a la libertad y a la seguridad de la persona operatividad inteligente, enfoque tecnológico con el sistema guardián, iluminación moderna en todo el municipio, reactivación de la economía local, uh, uh, perdón, de frente contra la violencia de género. Este, Ok, conforme a lo de seguridad, ¿qué están haciendo? O sea, de verdad, ¿qué están haciendo? ¿Pintar una patrulla de rosa y regalar dos alarmas por barrio? Perdón, pero esas no son estrategias de seguridad. ¿Cómo van a medir? ¿Con ¿Cuáles son sus indicadores? ¿Cuál es su, su cronograma? ¿Cuáles son sus números? Yo no veo ningún número aquí. O sea, nada más es por rellenar los cuadritos, pero realmente no hay acciones específicas. En esta semana, como bien lo decía Piri, hubo varios incidentes delictivos. Uno, el, del, el de la persona con balazos en las curvas peligrosas, este... No, ayer o el jueves que encontraron restos socios en algunas comunidades, este, de, personas desaparecidas siguen, pero hubo una junta también donde estaban hablando que la seguridad pública, que es un sistema muy bueno, el sistema de seguro, seguridad pública municipal, no es cierto, no es cierto, o sea, a pesar de que se quieran hacer esfuerzos, no es cierto. ¿Por qué? Porque no hay planeación. Porque no viene desde un programa de gobierno las estrategias y las líneas estratégicas de acción. No están definidos. Entonces no se puede ir nada más por la vida con ocurrencias o nada más viendo a ver qué sale, ¿no? No hay números. ¿Cuánto le vas a invertir a eso? No hay nada. Y era lo que yo les, yo les preguntaba en esas mesas de trabajo. Yo les decía, ¿por qué no hay números? ¿Por qué no hay estrategias? Ah, porque hay un plan flexible. O sea, entonces, en esa flexibilidad te permiten hacer tus tranzas, básicamente, porque no le puedes llamar de otra manera. O sea, no puedes tener, perdón, pero el principio, la planeación, es el principio de muchas áreas. Por ejemplo, en mi área, que es la ingeniería, si no tenemos planeación, no podemos hacer nada. Ningún proyecto se puede llevar a cabo. Si yo quiero hacer de comer como ama de casa, yo tengo que planear. Yo, yo si quiero hacer huevos con jamón, ¿qué necesito? Pues necesito una cazuela, necesito huevos, necesito aceite, necesito jamón, necesito gas, necesito una estufa. Eso es planeación. ¿Cómo voy a hacer los huevos? Ah, pues prendo la, lavo la cazuela, prendo la estufa. Ah, pero antes de eso ya fui a comprar las cosas, ya sé cuánto me voy a gastar. Ahora, ¿para cuántas personas quiero hacer esos huevos? Ah, pues nada más para mí, para mi esposo, o quiero hacerlo para toda, todo mi clan, ¿no? Eso es planeación, y estas personas están haciendo los huevos nada más para ellos. Esa es la realidad, así, así es la analogía. Y eso es lo que les quería comentar, aquí está la liga, pueden checar ustedes en Portal Social Guanajuato, el programa municipal de gobierno, y ustedes van a ver que no hay nada, no hay indicadores, no hay nada. Esa es la planeación que tenemos. Carly, eh, ¿quieres pedirle peras al olmo, como quien dice, quién está en la comisión, sí, en la comisión de seguridad? Sí, Carlos lo acaba de mencionar, se requiere gente profesional, sí, que tenga conocimientos mínimo básicos en cada una de las áreas. Está Mariel Padilla, por Dios, esta chica que puede tener de conocimiento. De, de, de seguridad ciudadana, o sea, aquí no se trata de voluntad, eh, hace rato la nena hablaba que, que no hay voluntad, pero yo siento que más que voluntad se necesita una profesionalización, dos honradez, ¿sí? Entonces, si no hay ninguna de las dos, no va a poder funcionar esto, ¿sí? No va a poder funcionar porque un profesional sabe que se requiere una planeación, Sabe que se requiere un proyecto, un programa y un proyecto para poder llevar a cabo. Pero mientras estas gentes no tengan la capacidad, la capacidad, la profesionalización y la honradez, esto no va a funcionar. Perdón mi intervención. <risa> sí, bueno, eh, lo que... Eh... Lo que todos hemos experimentado en nuestra vida personal es que cuando va a haber una, un hecho que queremos que nos salga muy bien, lo planeamos. ¿Por qué? ¿Por qué lo planeamos? Bueno, por muchas razones. Uno, porque nos salga bien. Dos, porque nos salga barato. Y tres, por darnos el lujo de hacer las cosas y presumirlas a los demás. Esa es la razón de la de que todos planeamos. En nuestro caso es una decisión voluntaria, pero en el caso del gobierno municipal es una obligación que está impuesto por la ley. La ley dice que así tiene que ser. ¿Qué pasó con el mumo? Se violó toda la legislación que hay en el ámbito estatal. Para la, para la hechura de obras públicas, y no se tomó en cuenta para nada, no se tomó que no se llegó a hacer, a ejecutar el proyecto ejecutivo que debe haber. Yo lo mencionaba hace 15 días, que cuando Carlos Medina Plasencia fue gobernador, exigía Cualquiera que le llegara a presentar alguna idea para que él apoyara como gobernador, él siempre les decía, ¿Tienes proyecto ejecutivo? No. Entonces, cuando lo tengas, vienes. O sea, no, no se hacía nada si no había proyectos ejecutivos. Hoy la ley lo exige. Antes era la decisión del gobernador, ahora era la ley. Y a pesar de que la ley lo dice, no se hacen proyectos ejecutivos. Entonces, ¿Cómo? ¿Cómo se va a gobernar con eh, ocurrencias? ¿Qué pasa cuando nosotros para ese evento que queremos que nos haga muy bien lo hacemos cinco minutos antes? Uno nos sale mal, dos nos sale caro, tres nos avergüenza con los que participan en el evento ¿Por qué? Porque lo hicimos a las carreras, no es un asunto de magia, ni de milagros es que hay que pensar las cosas y hacerlas con tiempo para que salgan baratas para que salgan bien para eso es la planeación y hay lo, a los políticos actuales que están en el municipio piensan que es una molestia ay cómo le voy a hacer caso al plan yo, yo sé lo que necesita Guanajuato cómo vas a saber tú en lo individual más que el trabajo de una bola de especialistas en muchas áreas del conocimiento es absurdo que, que los políticos digan eso. Entonces, sí. deben reconocer que la planeación es algo, es un instrumento para gobernar bien. No solamente porque le lo diga, sino porque es la realidad. Todos lo hemos experimentado a nivel personal. Queremos que nos salga mal la cena de fin de año, no la planeemos. Nos va a salir carísima y mal. Y además vamos a quedar mal con los que queremos quedar bien. Eso va a pasar. Pero si lo planeamos desde marzo, la cena de fin de año, nos va a salir muy barata, nos vamos a lucir, nos van a aplaudir todos aquellos a quienes deseamos este, beneficiar con nuestro trabajo. O sea, la planeación implica eso, implica hacer las cosas bien y baratas. ¿Y por qué nos estamos quejando en el municipio? pues porque nos están saliendo no nos están saliendo y nos están saliendo caras el mumo, el mumo no se va a hacer y el mumo ya nos costó un millón y medio de pesos porque no se mandó a hacer un proyecto ejecutivo, sino un, una laminita ahí para presumirle a bobos pues por eso nos gastamos dinero en donde no va a haber nada, adelante Carlos, perdón gracias gracias eh... No, simplemente escuchándolos me, me vino a la cabeza lo siguiente. Eh, ¿Por qué no nos gusta la planeación? ¿Por qué no queremos hacer una planeación correcta? Bueno, es que aquí también hay muchas trampas. Y la principal trampa es que una planeación correcta nos lleva a hacer las cosas con corrección y a hacer las cosas con orden. Si hacemos eso y las hacemos ordenadas, tienen que estar también de acuerdo a derecho y cumplir con todas las normas establecidas. Y aquí empiezan todos los problemas. ¿Por qué? Porque un gobierno profesional estaría trabajando en eso las 24 horas del día, siete, 24 7, estaría trabajando en eso, ordenando las cosas y estableciendo los flujos de trabajo de la administración municipal. Aquí no. Aquí no estamos ante un gobierno. Este es el problema más grave que enfrentamos. No estamos frente a un gobierno. Estamos frente a un desgobierno municipal. Y no es un desgobierno nada más porque esté a cargo de la nave un ignorante. No es únicamente el asunto, sino que necesitamos desordenar las cosas para poderle meter manos a los recursos del municipio, y para poder privatizar esos recursos o sea el desorden la falta de planeación es lo que procura y facilita que luego sea difícil controlar que la rendición de cuentas se lleve a cabo si tú tienes planes proyectos ejecuciones ordenadas la, la, la rendición de cuentas está ahí, la transparencia está ahí. Cuando no lo tienes, cuando a propósito lo desordenas, cuando obvias todos, todos estos pasos técnicos que se requieren para gobernar, pues entonces tienes un desmadre bien organizado. Esa es precisamente el área, el ambiente, el cóctel que necesitan los corruptos para poder hacerse de los dineros públicos, de los dineros de los guanajuatenses, que es lo que ha estado pasando desde hace mucho en el gobierno municipal. Entonces, esto es muy importante eh, las puntualizaciones de Carla porque ahí se descubren desde un principio el asunto. Al ver que no hay planeación, esa planeación no es nada más porque no tenemos condiciones. Les falta, por supuesto, condiciones técnicas. Pero es a propósito, es a propósito para que haya más facilidad para meterle la mano al cajón. Ese es el, ese es, ese es el asunto. Ah, Fíjense, por ejemplo, algo que hicieron este, con mucho tiempo de anticipación, los valores del predial. Todo el estudio de los valores del predial, ya vi la cara de la nena que ha estado en esos, en esos temas. Pues se pusieron a hacerlo con mucho tiempo, contrataron una empresa y todo. ¿Y cuál fue el resultado? Que un oligarca atendieron de algo para ponerles precios bajos a sus bienes. El caso de la calle de la Lóndiga, no, perdón, de Alonso es espectacular, donde de un lado cuesta más que del otro. Y ahí precisamente eh, vemos cómo todo se armó finalmente para que se beneficiaran unos cuantos. ¿Por qué? Porque el ambiente de la corrupción es la economía de compadres. Este es un paso anterior al verdadero liberalismo, no neoliberalismo, al liberalismo, sobre el cual trabaja el capitalismo para poder generar riqueza. Antes de eso, en muchas sociedades, Estados Unidos, en la época de los monopolios, se dio esta parte llamada la, la, la economía de compadres, donde únicamente los amigos del gobierno, fíjense bien, los amigos del gobierno son los que pueden hacer negocios y pueden hacerse ricos. ¿Qué es lo que estamos viviendo en Guanajuato? Una economía de compadres, donde nada más los amigos del personaje este o sus, sus allegados, etcétera, o de los gobernantes, son los que pueden hacer los grandes negocios. Los demás no pueden hacer grandes negocios o les cuesta mucho porque hay sí, hay cuotas de entrada para hacer negocio. ¿Quieres poner un restaurante? ¿Quieres un uso de suelo? Pues te caes aquí con una muy buena lana. Y, y esto, pues, evidentemente lo saca del mercado contra los jugadores internos que ya están. Entonces, lo que estamos viendo es cómo se resiste la economía de compadres a convertirse realmente en, un merca, en, mercados, en mercados competitivos, donde todos los ciudadanos puedan acceder precisamente a poner sus negocios sin necesidad de tener que ser cuates del presidente municipal. Porque no se vale que tengan que ser cuates, porque pueden ser contrarios a su línea política y ser unos señores empresarios, aunque sea una olla de tamales o un puesto en cualquier lugar, y tienen derecho a hacerlo porque esa es la democracia. Entonces, esa es la resistencia que solamente vamos a poder romper a través de la ciudadanización. ¿Qué es lo que te, te, tratamos de, de, de, de construir? Los, nosotros desde aquí lo que estamos tratando de construir esencialmente es ciudadanía, y en eso estamos porque sabemos que va a ser funcional para mejorar nuestro entorno y nuestra comunidad. Adelante, Carla, por favor. Sí, ahorita que Carlos comentaba lo de que se debe de estar apegado a un marco jurídico o a lo legal para hacer la planeación, efectivamente, existen leyes, pues, leyes nacionales de planeación, ley, la ley de planeación estatal, pero aquí también hay que tener, eh, pues, mucho cuidado y es... Eh, una de las cuestiones de cómo como ciudadanos podemos solicitar ante el Congreso que esta ley se modifique, por ejemplo, cuando se hace un análisis del marco jurídico local eh, podemos ver cómo se establece la inclusión de la de la ciudadanía en la, en la planificación, ¿no? Aquí vemos que por ejemplo se sigue usando en el código por el código territorial de Guanajuato la planeación eh, con la metodología de planeación estratégica para los planes municipales de desarrollo, por ejemplo, ¿no? Como yo les decía, esta planeación es obsoleta, es una planeación de los años 80 y no da apertura a mecanismos o a una planeación participativa, en la cual los actores sociales sí tengamos esa incidencia dentro de la planeación porque ya estamos cansados de mecanismos de simulación, ya estamos cansados de sus mesitas de trabajo erráticas, ya estamos cansados de sus cuestionarios aleatorios en Google eh, y que te mandan y que ellos demuestran, ah, es que miren, sí tuve participación ciudadana. Y como les decía, hacen eso para que ellos demostraran ante CEPAL, ante la ONU, ante la federación. No es que sí estoy incluyendo los mecanismos de participación, no. Eso no es participación, eso es manipulación. Nos están usando para ellos eh, justificar un plan en el que no estamos de acuerdo o, o muchos planes en los que no estamos de acuerdo y en, lo, en los cuales los mecanismos no son les, los adecuados y sobre todo que no reflejan las realidades sociales, territoriales que tenemos nosotros como ciudadanos. Que, son lo, eh, que es lo que ellos piensan, como ellos quieren, pero no es lo que realmente necesita la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, sí es muy importante eh, ver cómo podemos incidir como ciudadanos en peticiones de modificación de cómo se hace la planeación o de cómo podemos crear mecanismos de participación que, que tengan algún impacto directo sobre la planeación. Porque qué? ¿Qué pasa? O sea, por ejemplo, con lo del plebiscito, ¿no? Eh, eh, fue realmente absurdo con lo de las momias, Cómo se quita la valorización de más de 6,500 ciudadanos que estuvimos firmando en contra de un museo, en contra de un endeudamiento, perdón, y que después lo desechen así como que, ah, no, es que eso no funciona. Ahí es donde hay que incidir como ciudadanos. Tenemos que tenemos que estar también sobre el marco legal y, y que eso que eso ya no vuelva a suceder, porque entonces... Si es uno de los mecanismos y de los recursos que tenemos, ¿para qué hacer el esfuerzo si después se va, lo van a desechar así como si nada? no? Era lo que quería comentar. Pues sí. Pues sí. Tenemos un gobierno que no es gobierno, sino una organización que desgobierna el municipio de Guanajuato. Eh, pues ya cumplimos... Eh, en nuestra sesión, una hora de trabajo y este, no, voy, voy a darle la palabra a, Ma, a Malena Castro Cerrillo y luego a Lolita para que nos lea uh, las participaciones que hemos tenido esta mañana. Por favor, Malena. Oye, Memo, eh, a ver, perdón, que, perdón, Memo. nada más teníamos otro tema antes que lo podemos ah, hacer muy chiquito, el del fin eh. del mumo. Ah, ok, ok, ok, sí. No, mira, yo nada más quiero este, comentar, muy rápido, es que el no tener planeación sale caro, miren, en Implan se gastaron y eso ya casi nadie lo ha dicho, 5 millones de pesos en, en los proyectos, en los proyectos que fue el Museo de Momias, el edificio de gobierno, eh, la, la, la concesión de la basura, la, electri el, la electrificación de Guanajuato, y no recuerdo uno más, se gastaron 5 millones de pesos, entonces ahorita ya llevamos 6 millones y medio de pesos gastados en proyectos ejecutivos, porque a mí un día yo, yo llegué y dije, bueno, cuando yo entré ahí al de síndico, les digo, pero ¿por qué gastan tanto en proyectos? que no los van a llevar a cabo. Ah, es que tenemos que tener una carpeta de proyectos, porque si soltan una granita y no tenemos el proyecto, pues entonces no nos van a dar el dinero. Entonces el chiste es que se, se queda la carpeta de proyectos, pero como no hay una, una este, ya lo dijo Carla muy bien, como no hay, un, no hay una planeación, pues hacen proyectos a lo que se les ocurra, le destinan recursos, en este caso 5 millones, también es importante decir que anteriormente, digo, en esta administración municipal donde entró el alcalde Alejandro Navarro, hay un presupuesto altísimo en nóminas, en IMPLAN. o sea, anteriormente el INPLAN, y lo digo en la administración de, de Edgar Castro, este, no tenían tantos recursos. Cuando llegó el, cuando llegó este la administración de Alejandro Navarro, en concreto también del de regidor Carlos Chávez, este hubo un aumento de casi del 80-90% en la nómina. La próxima sesión les traigo la cantidad exacta para que vean cómo ha crecido en planeación y qué resultados está dando la eh, la, ¿por Porque la idea es sacar el PMDuel, ya tienen cuatro años y no lo han sacado. Entonces, también es rendir cuentas y decirles: a ver, síganse gastando el dinero en proyectos, y ahorita ya llevamos 6 millones de, de y medio de pesos tirados a la basura, en proyectos que ya nos hicieron y ya nadie se acordó, discúlpenme, es dinero de todos los ciudadanos, trabajo de toda la gente, y, y por eso es la responsabilidad de nosotros como observatorio de decirle a la gente, por eso es tan importante fijarse en quién votan, quién gobierna, pero sobre todo la voluntad política también de los regidores, que vean que no es su dinero es el dinero de todos entonces esa es mi participación y quiero claro. ser muy puntual acerca de este gasto sí, Carlos si ¿sí quieres hablar de lo del MUMO por favor de la cancelación del MUMO estás eh, sin micrófono perdón no sé si, si Carla quería rematar algo ah, de perdón el... perdón y lo otro que de lo que se habían gastado fue en el Atlas de Riesgo Municipal María Elena que tampoco hubo nada de resultados, o sea, no ponen más que la descarga del, de los datos geológicos, del Servicio Geológico Mexicano, algunos, este, como zonas de, de fracturas, de fallas, gasolineras, y para de contar. Y ahí tienen que haber mucho, muchas instituciones, no nada más el implant, pues está Protección Civil, está la, la institución está de seguridad del Estado de Guanajuato, la de seguridad pública, porque pues ahí son riesgos, entonces deben de estar muchas instituciones involucradas y no han hecho nada al respecto, no han hecho nada. Déjenme comentarles que en el 2020... Protección civil. Ajá, sí, protección civil. En el 2020 más o menos, este, llevamos, hice un estudio de un atlas de riesgo desde la percepción ciudadana. Bueno, ese, ese estudio... Bueno, ya se publicaron artículos, un libro, este, tuve un premio estatal, eh, varias cosas de, de ese trabajo que se generó desde la sociedad. O sea, eh, quiero aclarar esto porque para que vean que la sociedad sí puede hacer un cambio en la, en la identificación, en este caso, por ejemplo, de los riesgos en el municipio de Guanajuato. Bueno, identificamos, no tienen idea la cantidad de riesgos, lo hicimos mediante un SIG participativo, eh, hace poquito sacaron la consulta, estos riesgos incluían pues el tiradero, zonas de derrumbes, zonas de escombros, zonas de lixiviados, eh, donde se está construyendo. La misma gente participaba y nos iba diciendo dónde estaban los riesgos y lo tenemos todo en mapas, no está todo documentado. Hace poquito eh, eh, la zona de, de conservación, donde se está perdiendo, por ejemplo, la cuestión del paisaje, este, eh, to, todo, todo está documentado. Bueno, para no hacerse las largas, eh, hace poco Implan sacó un documento, se supone que con todas aquellas aportaciones desde la academia, de la cuestión que, del paisaje, del patrimonio natural y la cuestión pues, de riesgos, porque va muy asociado. Pues déjenme decirles que este trabajo donde justamente yo soy autora, no hay nada mío. Nada más para que vean, o sea, este, este sesgo que hay y este rechazo, porque eso también de alguna manera es violencia, ¿Sí? ¿sí me explico? O sea, el excluir trabajos que, no es porque sea yo la persona que lo hago, pero si es un trabajo que tiene y que cumple con todo, que por ejemplo está en un libro que está arbitrado, ¿no? Por, por universidades internacionales y que ya está publicado, ¿por qué no se incluye? ¿Por qué se incluye solamente los trabajitos de, ah, aquí sí, aquí sí construye y no pasa nada, ¿no? Pero cuando tú las dices con datos técnicos, científicos, con premios, con todo, no no está incluido nada, nada de lo que yo he escrito con respecto al paisaje o al agua está incluido en esto del implante. Entonces, nada más para que vean este sesgo que hay también. Era lo que quería comentar eso y no, ya, ya eso lo no es que... negocio. <risa> Eso no es negocio, amiga. Eso no es negocio. Ya lo dijo Carlos. Entonces, eso no es negocio, porque tú les vas a estar poniendo un freno en donde ellos pueden hacer negocio para poder sacar el moche famoso, ¿sí? Entonces, pues eso no les conviene incluirlo, por supuesto. ¿Carlos? Bueno, este, pasamos al siguiente tema. Miren, este tema es bien apasionante, el que acabamos de tocar. Hay para hablar mucho mucho tiempo de, de, de, de todo este asunto eh, pero pues traemos nada más el asunto del finiquito del mumo eh, el mumo es un proyecto perdido no se va a poder hacer eh, navarro lo que está diciendo es si en uno o dos meses no tengo respuesta de lina este pues adiós nos vamos a, a otro lugar con con el empréstito que tengo bueno Nada más aquí está una parte del formato, el formato consta de 12 páginas, pero eh, la anterior, Memo. La otra. La de arriba, esa. Bueno. Esta nada más, para que lo vean, es la carátula la carátula del de, eh, trámite antelina. El trámite se, es el trámite INA-02-002 y tiene modalidades A, B, C y D. En el caso de Guanajuato, por ser una obra pública importante, es la B. Entonces hay que llenar todo este formato. Hay que llenarlo y presentarlo ante el INA. Entonces se van dando todos los datos, etc. Este es, este es el formato oficial que está en el Catálogo Nacional de Trámites, así se debe de hacer. Y la, la última hoja, si no, me, si no me equivoco, la ponemos Memo, la, otra. Sí. la última hoja, pues lo que dice es que, entre otras cosas, viene el domicilio del perito responsable de obra, el, la firma del perito. Esto significa que ya fue licitada la obra, fíjense ustedes. O sea, para presentar ante el INA eh, la solicitud del permiso, pues debe de haber ya un, un perito designado que debe de firmar también este, la, la solicitud. Y luego los datos del solicitante. Le bajas un poquito y hay que poner la firma del solicitante. La firma del solicitante pues tiene que ser el representante legal del municipio ya lo hemos dicho, el representante legal del municipio es uno de los síndicos. Ningún síndico ha firmado nada, evidentemente. Pregúntenle a la muchachita esta que ahí pusieron como síndica, este, haciendo un lado a quien sabe de cuestiones financieras y de todo esto, y pregúntenle si acaso ha firmado algo. Ella no ha firmado nada. Stephanie. Ah, la Stephanie. Bueno, Stephanie ¿Sí? no ha firmado nada. Eh, y evidentemente ante el INA no hay ninguna solicitud. O sea, a ver, si Navarro dice que si en dos semanas no le resuelven, pues adiós el mumo. Por eso nosotros decimos que ya se acabó el mumo, porque el, el INA no le va a resolver nada que ni siquiera se le ha presentado. Así de sencillo y así de fácil. No Ha, ha, ha sido tan descarado que ni siquiera ha presentado la solicitud. Y luego nosotros en nuestro posicionamiento dijimos que lo que pasa es que el MUMO había sido una idea, porque nunca fue un proyecto, sino una idea que fue aprobada. Pero miren, sí quería yo comentar nada más una cosa, voy a tratar de ser muy rápido. ¿Por qué es una mala idea? Y esto es importante porque alrededor del MUMO se han dicho tantas cosas y hay un montón de detalles, en fin, que podríamos estar, podríamos estar mucho rato hablando de todo eso y ya lo hemos hecho, pero por qué es una mala idea, miren es una mala idea porque el asunto de los muertos es un asunto muy importante para las comunidades, para las sociedades, eh, realmente una de las situaciones que viene de una larga data y esencialmente esto es cuando el hombre pasó de ser nómada, del nomadismo, al asentarse en un lugar, al sedentarismo que, que se logra cuando se descubre la agricultura, pues las sociedades se van armando alrededor de un locus, de una localidad, de un territorio, y lo que hace que ese territorio sea muy especial son los lugares sagrados, y ahí viene todo el asunto religioso. Eh, y uno de los asuntos y uno de los, los lugares más sagrados es el lugar donde están los muertos hay que recordar por ejemplo que en el caso que en el caso de, de los griegos y sobre todo los romanos los muertos de cada familia se convertían en lares en, en dioses domésticos de esa familia eh, en a, este, no se pensaba que se fueran al cielo los muertos, pero sí se quedaban como dioses de, de, de lugar, de la casa, dioses domésticos. Y alrededor de eso, las diferentes religiones han desarrollado pues esa visión que finalmente es una ancla para todos los que vivimos en una comunidad. Porque esa comunidad es donde están nuestros muertos, es el suelo de nuestros ancestros, de nuestros padres, nuestra madre, que es potentísima en el caso mexicano. Eh, ahí están enterrados. Y entonces, si ustedes quieren saber qué tan, qué tan bien está una sociedad, qué tan bien armada socialmente, eh, ¿Qué solidaridad hay en esa sociedad? Vayan ustedes a sus panteones. Fíjense, por ejemplo, en los panteones en Europa. ¿Cómo están sus panteones? ¿Cómo van a sus panteones? Son sus lugares sagrados. Porque en el caso de los católicos, el, el cuerpo es el templo de Dios y aparte está prometida, por supuesto, la, la, la reencarnación de los muertos. Entonces, este, eso está en la Biblia, en el libro sagrado de esa religión. Entonces es muy importante el panteón. Entonces las ciudades se desarrollan entre otros lugares, no solamente eso, alrededor de los panteones, de los lugares sagrados como es el panteón. Y los muertos son sagrados. No hay sociedades que anden exhumando a sus muertos. Hay sociedades que hacen otras cosas con sus muertos. Que los creman, por ejemplo, como era el caso de los griegos, los romanos, o bien que los ponen en una torre arriba para que los pájaros los vayan comiendo poco a poco, como sucede en algunos lugares de la India y en Irán. Pero este, en este caso se entierran. Y por eso, para una sociedad es muy caro, es muy querido, pues, cómo se tratan a los muertos. México pues es conocido sobre todo por sus fiestas en derredor de los muertos. Entonces resulta absolutamente antinatura una sociedad como la de Guanajuato que de repente decida sacar a sus muertos y potencializarlos como una cuestión comercial porque se saca dinero para pagar, para pagar este monumentos de, del presupuesto eh, municipal eh, y, y la forma de hacerlo es exhibiendo los cadáveres de nuestros muertos al final de cuentas este doctor francés que fue la primer momia que se que se conoció pues es uno de nuestros muertos entonces andar sacando estos para ponerlos ahí hay que recordar de dónde salen las momias eran exhumaciones que se habían hecho y pues como estaban momificados, pues ya no se atrevieron a meterlos a las fosas comunes y los dejaron ahí acomodaditos en el Osario, junto con los lugares donde, donde estaban muchos muertos, muchos huesos de, todos los, de muchos muertos del, del Panteón de Santa Paula. Y eso era. Y de alguna manera, como llamó la atención, pues se convirtió en, un, en, en, en una exhibición que la gente empezó a ir, pues empezaron a cobrar para que los vieran. Y luego se convirtió, quién sabe, a quién se le ocurrió este, eh, ponerlos en un museo y de ahí viene este asunto del Museo de las Momias. Pero la verdad es que atrás de eso hay una cuestión de suelo sagrado para las comunidades. Resulta realmente inusitado que la sociedad guanajuatense de Guanajuato capital, de una ciudad culta como Guanajuato capital, Decida extraer muertos para andarlos llevando a ferias y trae, tra, traerlos eh, en, en este, de, de viaje para exponerlos, incluso fuera de México, etc. Esto es inaudito. Eso no lo hacen las sociedades. Los, las, un, una comunidad realmente respetuosa no se atrevería a hacer eso. Traten de hacerlo en algún lugar de Europa y verán cómo lo sacan a palos a quien se le ocurre eso. A, a quienes se les ocurrió, por ejemplo, en la Universidad del Plata en Argentina, de, de empezar a utilizar más las momias para exhibirlas de ancestros de las viejas culturas argentinas de la Patagonia, pues llegaron los, lo que queda de las antiguas tribus a pedirles en el museo que las quitaran, que, que fueran dignos y que tuvieran este respeto por los cuerpos de sus ancestros. Y resulta que aquí no. Y lo que más llama la atención de esta mala idea es que haya un buen montón de gente, porque sí hay un, una, una cauda de personajes que realmente lo primero que dejan ver es su incultura eh, y lo, lo mezquino de su posición. Sí, exhibanlas, pues sí es negocio, ¿Cuál es el problema? Hay que ponerlas ahí, sí, y, y vamos a mandarlas a Estados Unidos en una exposición itinerante y a Guatemala y a donde quieran. Pues que nos caiga la lana. Esto es inaudito. Entonces, esta es la base del de, eh, argumento de que es una mala idea. Es una mala idea por esto en perspectiva a una sociedad mezquina que llega al punto de no importarle sus muertos y que sean exhibidos para para regocijo y miedo de algunos turistas que hacen eh, turismo obscuro como se le llama es terrible esto para los guanajuatenses y realmente eh, habla muy mal de nuestra sociedad debemos defender a nuestra sociedad y con ella defender a nuestros muertos más allá de la religión, tenemos que ser dignos con esto con esta situación. Y esto importaba ponerlo en contexto de por qué era una mala idea esta de andar haciendo más museos para que ahora vengan 15000 personas diario a verlos y miren cómo están aquí y qué miedo nos dan. Es terrible realmente lo que lo que estábamos tratando de hacer. Era una verdadera infamia, lo repito, una verdadera infamia. Eh, posteriormente, otro asunto que tiene que ver con el asunto de finanzas. En el asunto de la perspectiva financiera, la verdad es que desde el momento en que Lina dijo que no se puede cerrar el museo actual, el de Santa Paula, es una locura poner otro museo porque van a estar compitiendo uno con otro. Entonces lo que habría es tratar de denigrar el museo de sitio para que subiera el nuevo museo. No se puede estar jugando así. Realmente esa decisión revienta totalmente la posibilidad de hacer otro museo y tiene todas las condiciones de racionalidad, porque se tiene que quedar ahí un museo que tiene que ser mucho más acotado con una exhibición muy puntual, con una perspectiva totalmente diferente, no para dar miedo pues porque es el museo de sitio del panteón de santa paula lo que hay que hacer es dignificar santa paula es hay que meterle dinero a su, santa paula hay que mejorar hay que mantener las tumbas de, de, de, la, de las gentes que están ahí no sé ustedes yo tengo por lo menos a siete u ocho este ancestros ahí en santa paula entre otros está mi abuelo eh, eh, hay que mejorar Santa Paula y probablemente hacer la entrada por Santa Paula para el museo de sitio. De esa manera habría un contexto mejor para que quienes quieran ver las momias, pero en otra en otra visión y en otra perspectiva. Eh, se acabó ya la, el asunto. Santa Paula no tiene posibilidades. No hay, eh, no hay proyecto ejecutivo. Ya lo dijimos, un proyecto ejecutivo tarda puma, año, año y puma. medio hacerse por lo menos. No hay momias porque esas momias están ahorita siendo evaluadas por el INAH y ya dijeron que no se pueden mover del sitio donde están y que tienen las condiciones para la momificación. Y por último, respecto a las escrituras del terreno, pues el INAH seguramente va a ver que ese terreno tiene que estar aceptado por la función pública para que sea utilizado para para hacer un museo de momias, entonces no tienen permisos, no tienen momias y no tienen terreno para hacerlo, no se va a hacer, se acabó el museo de las momias, eso era lo que tenía que hacer, Adela ¿qué decir? adelante sí. Memo, gracias. Sí, este, Lolita por favor, si puedes leer sí, por favor sí, gracias, las gracias. participaciones. Claro que sí, claro que sí, tienes toda razón. Toda la razón tiene usted, señor licenciado Carlos Arce. No, Nuestras momias no son un circo para que se anden exhibiendo de pueblo en pueblo. Sí, la, la verdad es, es, es, es, y, es atroz lo que, lo que están haciendo o queriendo hacer, que ya lo dijiste, no se va a poder hacer. Y yo aplaudo esa decisión. Eh, Jaime Cruz Arredondo dice, buen día desde Cuébano. Jaime Cruz Arredondo nuevamente nos dice, uff, manejando y transmitiendo qué riesgo, mal ejemplo. Eh, Paulino Rodríguez, todo eso es bien sabido por lo menos saber a dónde dirigirse. Cualquier persona con el mínimo sentido común, sin embargo, de alcalde, hay un masacote que estudió vía internet y no se graduó. Significa que no puede pedírsele peras al limón. Navarro quiere hacer del gobierno una empresa heredada, donde se ocurre y se pierde al fin y al cabo, no le costó. Eh, Tiene razón, señor. Jaime Cruz Arredondo, con todo respeto para la ponente, pero todo lo que están mencionando, los ciudadanos del municipio, en su mayoría, lo conocemos y no ha sido privativo de ese cabildo. Eh, dice Jaime Cruz Arredondo, y las propuestas de la ciudadanía, ¿cuándo vendrán? Eh, Paulino Rodríguez, no han hecho el plan de ordenamiento en sí, en porque no se lo encargan a gente incapaz e incompetente, susceptible de que lo despidan, ahora también solicitado por otro inepto, incapaz e incompetente, Navarro. Jorge Toche López. Dice, lamentablemente aquí en la ciudad prefieren quedarse callados, e exigir lo que nos corresponde, eh, a exigir, prefieren quedarse callados a e exigir lo que nos corresponde, incluso he escuchado comentarios y en lo personal frases como, y qué ganas con hacer cosas por los demás, siempre lo que existe. Eh, lo que ha existido es que en cada movimiento se da el protagonismo la desunión es lo que verdaderamente son aprovechados por es, lo que verdaderamente son aprovechados por esta administración pues hay, que, hay que cambiar, hay que cambiar nuestra mentalidad eh, Jorge Toche López, lamentablemente Lolita, a muchos se les olvida y si da los mismos zapatos pero ahora pegados con resistol, la ciudadanía le vuelve a creer Jaime Cruz Arredondo Cabildos van y cabildos vienen, y todos sus integrantes planean, pero como sopilotes y con intereses particulares. Tiene razón el arquitecto Gaudí, el arquitecto Gaudí cuando dijo, hay dos tipos de hombres, los que planean y los que actúan. Yo soy de los segundos, eso es lo que debe hacer el cabildo actual, aplicar las leyes vigentes y programas actuales. Bien. Jorge Toches. hay mucho, Jorge Toche López, hay mucho que comentar y ahorita los callejones solo le dan preferencia a los comités que se hacen a, sus, a su conveniencia y que no critiquen a la administración. En lo personal formé un comité que hacían caso por las exigencias y hasta manifestaciones en diferentes eventos, pero ahora que por motivos personales lo dejé, ya, ya está hecho, hecho a aplaudir a Navarro. Esto es bien lamentable. Ahí, Toche, con tu sí. gente. Armando Morales, observa, Pero, perdón. Perdón, Lolita. Sí, mira, en, en esa cuestión, eh, sí si tiene razón eh, Jorge, eh, yo soy presidente de, de un comité vecinal y realmente a mí me parece algo muy desagradable, lo tengo que decir abiertamente, eh, porque sí, si, bueno, yo no les sigo el juego, ¿no? Pero yo no sé, yo veo... En, en el grupo de, de los vecinos de otros barrios y que también son parte de los comités, como todo aplauden, efectivamente. ¡Ah, que hicimos esto! ¡Bravo, bravo! ¡Ay, que una unidad! ¡Ay, muchas gracias, Maestro Ugalde! Este, muchas gracias, o sea, repito, no es caridad, es su obligación, es su trabajo, les pagan por ellos. ¿Por qué tenemos que arrastrarnos para poder, para que nos den un servicio que está dentro de la Constitución, es lo que la gente tiene que entender, que no somos no estamos limosneándoles nada, solamente estamos pidiéndoles que hagan bien su trabajo, punto. Eso es lo que quería decir en cuanto a los comités y que también quieren mucho resaltar la figura de la regidora Mariel. Ay, ah, la regidora Mariel los va a apoyar con dos alarmas y digo esto de las dos alarmas porque así no lo han manejado a mí no es la regidora Mariel, no sale de su bolsillo, sale del erario público. Entonces, eso sí es muy importante que se, que se diga. Esto de los comités de seguridad, espero que, espero equivocarme, de verdad, espero equivocarme, pero parece que es una plataforma ahora para el control de votos de las siguientes elecciones. Entonces hay que tener también mucho cuidado con estos comités y cómo se están manejando. Gracias. Gracias. Sí. Así es, Carrie. Eh, efectivamente, está como los delegados de las comunidades que no, no quieren que, que las elija la comunidad, sino quieren, quieren imponerlos él. Armando Morales dice, observatorio, no se les olvide que el gobernador es Diego Sinue, pero los que mandan y ordenan viven en Valenciana y San Pancho. Jaime Cruz Arredondo, perdón, ya aclararon que fue el alcalde a Ecuador. De cualquier forma, pregunto, ¿a qué fue? Y mientras tanto repito que la música de fiestas particulares por el paseo de la presa a la altura del saucillo cada vez se alargan hasta la madrugada. Eh, Jaime Cruz Arredondo, parece ser que para el Observatorio Ciudadano el único malo de la película es Navarro. ¿Y qué pasa con los restantes integrantes del cabildo, en especial los alineados a las ocurrencias del presidente municipal? Diles, Carlos. Porque ya lo hemos comentado, pues es gente incondicional, es gente sin, sin la profesionalización, es gente que, que están al servicio de él. Es que dicen que ¿por qué no? ¿Por qué no hablamos de todos los integrantes del cabildo? Y que nada más le echamos la culpa a Navarro. Bueno, porque Navarro es, es el, el que da la orden y que no la siga, pues entonces eh, no es, no, no le, los empieza a, to, a tosigar este, este Navarro y ellos prefieren mejor estarse callados. Entonces, además, ¿qué profesionalidad puede tener, por ejemplo, un, un Campos Briones, ¿sí? una Mariel? O sea, pues vamos, vamos viendo sus perfiles también de estos señores ¿sí? y de los que tienen. Si ¿sí? de los que tienen no se saben defender, ¿sí? Y es lo que hablábamos la otra vez que decía la nena, ¿sí? es, que, es que no saben el estando ahí, no, no, no ya lo hizo que es oposición lo hizo Celia Carolina está Paloma que a pesar y le pone la camiseta no al mumo delante de él y no le tiene miedo eso es lo que tienen que hacer porque por qué porque está defendiendo los derechos no de ella ella no, no tiene ningún beneficio en que se haga o no se haga un museo sino es en beneficio de la ciudadanía eh, Jorge Toche López dice chequen lo que existe dentro de las mismas corporación elementos que elemento que golpeó una mujer, elementos que están grabados por violar los derechos humanos y qué es lo que hacen, pregunta. los mandan un rato de vacaciones para que se olvide y ahorita siguen en la corporación ¿qué pasó con las escoltas del comisario? se fueron un rato al Cerezo y ustedes creen que no sabían a lo que se dedicaban eh, Paulino Rodríguez dice Navarro acude a su gobierno municipal con sus direcciones como si fuera su mesa directiva, asitan al vapor y a ver qué pasa, dura, dura él. No sé, eh, Jorge Toche López, Lolita, el único conocimiento es todo lo que le hizo a Navarro todo lo que le hizo a Navarro e incluso ella recibía los apoyos sociales cuando fue diputado, por eso ella mueve los hilos y se autopropone en las comisiones más importantes está hablando de Mariel Luis Arce, hola observatorio ¿cómo les caería de buenas a primeras que la mayoría del ayuntamiento se convirtiera en MC ese partido, Movimiento Ciudadano está comprado a Ediles Está comprando a ediles con el mismo perfil del de Guanajuato. Quedando en claro la falta de principios, lealtad, honestidad. Quedando en claro la prostitución política. Véanlo. Híjole, qué, qué terrible. Eh, Armando Morales. Carla, el problema de la teoría de los huevos, que no saben hacerlo ese es el problema. Eh, Leonora Villegas, Carla, el plan de gobierno es una vacilada, no hay sesos, solo suposiciones subjetivas y caprichos. Hicieron la tarea sobre las rodillas. En la dirección de innovación y políticas públicas está un, está un español que es técnico, mismo que fue premiado en el Puesto porque fue el que dirigió la campaña política mediática, pero se nota leguas que no conoce las necesidades y los problemas del municipio. Jaime Cruz Arredondo, La planeación es solo una parte de la administración pública. Digo, Leonora Villegas, el plan de gobierno no atiende a los antecedentes del mismo documento. Es ilógico. Eh, Leonora Villegas dice, es la parte medular, nada más. La planeación. Eh, Juan Campos eh, dice, todo nos cuesta cuando hay gobiernos ineptos, tan solo hay que recordar. La regidora Cecilia Pols con su programa de tejido social para mejorar la seguridad, que si no mal recuerdo nos costó 8 milloncitos en esos momentos, estamos peor ahora el millón y medio del mundo. Mm. Luis Arce, felicidades a Carlos por su cumpleaños el domingo, que sean muchos más vueltas más alrededor del sol. Eh, Jaime Cruz Arredondo, corrupción en Guanajuato, capital, no creo que sea de ahora. ¿Alguien recuerda cómo ha, ha sido el crecimiento caótico del municipio y sus comunidades, así como quienes fueron los principales beneficiados? Pueblo Chico, chiste Grande. Ramón Salinas. Saludos a todos los panelistas y qué buenas intervenciones de Carla Piñón y Carlos Arce con conocimiento de causa y temas. Esto necesitamos los ciudadanos enterarnos por medio de especialistas como como lo son este observatorio. Felicidades y saludos especiales para Lolita. Gracias, Ramón. Eh, Gerardo Rivera dice creo que hay problema con las ideologías que se disputan el poder en su generalidad desde el ámbito federal hasta el municipal. La derecha protege y encumbra empresarios y los lleva al ámbito político, supongo bajo la premisa la premisa de que un empresario exitoso va a desempeñar un buen trabajo gobernado. Eso es una falacia argumentativa. Gobernar no es igual que administrar una empresa. Por, lo, por otro lado, la izquierda quizás con muy Uh, con, muy buena, con muy buena intención ocupa en los cargos a personas con más lealtad ideológica que capacidad y basándose en sistemas que no han funcionado porque son claramente corruptibles. Ambas visiones tienen escalones donde podrían ponerse a dialogar con algo de humildad, entre paréntesis, pero están tan a los extremos que resultan poco prácticas en el mundo de hoy. Las ideologías son el opio de la política. Juan Campos. Al ciudadano sí le interesa al municipio. Debemos participar más activamente, pero si queremos seguir sufriendo, quedémonos callados como hasta ahorita y aguantar a que te sigan humillando, sobajando, hasta cuando ciudadano despertarás. Jaime Cruza Redondo. ¿No quieren gastar en proyectos municipales? Que el municipio haga un convenio con la Universidad de Guanajuato y participen así las diversas escuelas con sus especialistas y estudiantes. Así... El tanto rector, en mi época solo había uno, eh, comenta, comenta entre paréntesis Jaime Cruz, solo había uno, justificará en parte su puesto y sin duda sus suculentos sueldos, Ricardo Ramí, Lara Ramírez San dice el problema con los nuevos políticos en administraciones municipales, estatales, federales es que desconocen las doctrinas y orígenes de tal o cual partido que representan, sean de izquierda, centro o de derecha. Estos se, mueven con más, con el, más, estos se mueven con el único fin de sacar dinero costa de los ciudadanos y como trampolín para aspirar a otro cargo y seguir viviendo del presupuesto ciudadano sin ningún interés por la misma ciudadanía a quien se deben, simples mercenarios sin pertenencia, apego y amor por Guanajuato Capital Armando Morales, observatorio ahora ha de ir por la horrible construcción del Pípila ah, que, que, que vayamos ahora por la horrible construcción del Pípila no quieren dar este eh, el, el, todos los datos que está pidiendo la regidora y eso que es regidora, eh, hay, que, hay que también checar eso porque ella es una representante del pueblo y no le quieren dar los documentos eh, Jaime Cruz Arredondo, el NUMO el perdón, el mumo ya fue. Propongo a Navarro respetuosamente que mejore el estado de los jardines de Santa Paula, que están en un estado de pro, de pro, deplorable. ¿Que del museo actual no quedará una pizcachita de dinero para hacerlo? Es una pregunta. Eh, Jaime Cruz Arredondo. Vaya, Carlos, hasta que veo positivo en tu visión de la importancia de los panteones. Pido apoyar la mejora del panteón de Santa Paula, en especial sus jardines, de manera complementaria. De, eh, de manera complementaria a tu comentario Carlos Vidauri Arrechiga ¿está usted dando clases de antropología o teología? <risas> de <Jaime> sociología Cruz... <risas> contéstale Carlos Jaime Cruz Arredondo soy cuevanense y confieso que nunca he visitado ningún museo de las momias sin embargo no critico el interés que haya personas que así lo desean Leonora Villegas, Carlos, ese fue el primer argumento para oponernos al proyecto del museo, al no entenderlo Navarro se tuvo que recurrir a argumentos legales que lo llevaron a aferrarse a él, son los comentarios que hay. Muchas gracias Lorita. bueno y como ya llevamos una hora 45 minutos y estamos por concluir esta sesión pública, antes quiero pedir un aplauso para Carlos Arce que mañana es su cumpleaños, por favor compañeros. Bravo. Espero un Dios que Navarro lo deje vivir más años. A la alabim a la Carlos, a la bim, bomba. Carlos, Carlos, ra, ra, ra, que cumples muchos. Gracias, gracias. Hasta pronto.